Amigo ucraniano-ucraniana, tenemos un recordatorio muy importante. ¿Sí? <risa> sí, porque este viernes, 6 de septiembre, se estrena la procesión, niños. Tanto hemos chillado en los conceptos que ahí viene, que ahí viene. Ahora sí, ahora sí, este viernes se estrena la procesión. No se lo pierdan. Ya les platicamos que la temática es eh, fuertecita. Eh, el video trae unas imágenes que es mejor que los niños no la vean Pero si la ven, con un adulto y que les explique porque es la realidad de este pedo Es eh, una rola que compusimos para generar conciencia que ya basta de tanta pinche puta violencia No más violencia, paz, amor, buena vibra y espiritualidad Es lo que hace falta ¿Sí? sí aunque lo dicen un tono mamón, este no es broma, niños, está muy cabrón el pedo. Este, bueno, hasta la, los pinches pelones feos como yo los atracan y eso está más cabrón. Entonces, este. No puede ser. Lo que van a dejar la cantidad no. Ay, ya les ponen sus chingadazos a huevo. Este. No a las caballones, no, o sea, te lo que. Bueno, me enterarme más bien. De una señora 76 años un putazo Y a gratis Porque ya había entregado sus cosas Entonces, pinche chingada enfermo Entonces, ya, ya estuvo de este pinche pedo Vamos a demostrar Que por lo menos Nosotros Ustedes que nos ven y nosotros Podemos hacer la diferencia Entonces, chequense el video, está chido Si no está chido Me mientan la madre Chingo a mi madre de todas formas Así es Ah, les va a gustar no se lo pierdan dejen un comentario si sí, sí, un bueno. comentario de video lo hicimos con harto amor y la música está poderosa la letra está profunda va a estar muy bueno y disfrútenlo pronto o saldrá suscríbanse suscríbanse dice Leo es el muñeco que no sale a cámara porque se le rompió el pantalón o se le rompió y se ha el calado pero... sí. anda en calzones <risa> este medio acá ¿eh? independent sí. <risa> <risa> Bueno, pues ya saben, campanita, dedito, nos vemos pronto.